Pues este experimento se denomina de Chandy y nos permite la visualización de los modos de vibración normales de una placa metálica. El nombre del experimento es debido a Ernst Chandy, que es conocido como el padre de la acústica, porque fue el primero en realizar este experimento. Entonces, el experimento consiste en que hacemos vibrar una placa metálica a través de este altavoz, que está conectado a un generador de frecuencias con el cual podemos controlar la frecuencia adecuada de vibración. Entonces se coloca la placa, después damos sobre ella sal, ruido sódico, de tal manera que cuando hacemos vibrar la placa, la sal empieza a moverse ¿eh? y se produce una acumulación de la sal en determinadas zonas, zonas que reciben el nombre de líneas nodales o patrones nodales. Colocamos ahora la placa metálica que debe colocarse lo más horizontal posible elegimos la frecuencia adecuada, aumentamos la amplitud y vemos cómo la sal empieza a mover.